Muy buenas mi gente bonita de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Esta es la sexta o octava vez que hago este vídeo porque estoy buscando una partida buena con el nuevo meca Pulsar así que aquí estamos con el nuevo mequita, vale ya lo he comprado, tuve un poquito de problemas a la hora de comprarlo porque soy bastante pendejo, pero bueno, vamos rápidamente a solos no sé si habrá gente para jugar, pero bueno, vamos a ver más o menos el nuevo meca, a ver qué tal se desempeña una eternidad más tarde a parecer, he tenido suerte y vamos a pelear contra gente de verdad vamos a tirarnos aquí en medio, porque sí, porque lloro, porque puedo, y hey, a ver, vamos a testear el nuevo meca, a ver qué tal en partida a ver cuánta gente hay en esta partida, a ver si nos Solo son dos personas, como las últimas 74 partidas. No suelo caer por aquí, pero mira, hoy me apetece. Así que vamos a, vamos a intentarlo. En verdad, hay casi casi buen loot en todas partes. Eh. O sea, no es que sea súper buen loot, ¿no? Pero. Ya también depende de la calidad de juego que tengas. Y lo que tú puedas hacer con ese loot. Dale, esto nos ayudará a luchar un poquito más rápido. Vamos a cambiar el lanzabots por esto. Y se supone que tiene que haber otro he visto otro nuevo meca, otro pulsar en, en el podio ahora mismo no me acuerdo el nombre del, del piloto pero bueno Vamos a lutear rápidamente toda esta zona, lo máximo posible. Bueno, aprovechando que estoy por aquí, quería dar las gracias a un chico que me hizo un dibujo. Y aparte quería compartir a otra, otra, otras personas que hacen dibujos que tienen que ver con Super Mario Champions o gente que juega a Super Mario Champions. Y pues son gente que al menos ha venido, los he conocido por por su manera de dibujar y porque están empezando en este mundo de redes sociales y tal. Yo quería agradecer al chico este que me hizo este dibujo sin, sin pedir nada de cambio, que me gustó mucho, la verdad que muy, queda, queda muy guay, lo pondré de imagen de portada o algo así, ahora cuando tenga un poco más de tiempo y pueda ponerme a editar cosas. Pero nada, lo dejaré aquí en la descripción o un, un comentario fijado y me gustaría saber cómo llego hasta aquí arriba, tío. Hmm. Buena pregunta, la verdad. ¿Tendría que sacar el meca para poder subir? La única manera que veo es desde aquí. A ver, voy a tirarme desde aquí. Ah, mira, el Sam, ese es de verdad, perfecto. ¡Hala! Mira, mira qué guay, qué bonito, ¿no? Hostia así como un super easter egg, ¿no? Vale, vamos a coger este de aquí que me va muy bien es uno de los mejores patrocinios o terminales tácticos que tengo si no sabéis para qué sirven los terminales tácticos eh, un compañero mío hizo una guía así rapidilla de para qué sirve cada uno de los terminales, os lo dejaré por allí en, en la parte superior del, de aquí del vídeo, para que vosotros lo vayáis a checar en caso de que no sepáis o estéis dudando de que pueda ser ter un terminal u otro, ¿qué, qué, qué le qué pasaba? ¿Qué, ¿qué le pasaba a la, la guitarra? y le echáis un vistazo y ya está, ya te lo tenéis Oye, what the fuck, no puedo cambiar de app ah, El internet, ¿hola? ¿Hola, internet? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al internet? ¿Qué le pasa a champions ¿Es internet o Super Magic champions Bueno, mira, al menos sabemos que buen loot ¿Eh? Ya está, ya ha vuelto el internet ¿Qué carajo? Bueno, X. Necesito algo contra mechas. Últimamente no sé por qué no cojo absolutamente nada contra mechas. Y luego al final de partida estoy muy jodido. Pero bueno, este es que claro, para coger el lancha bot, es mejor no cojo nada. Vamos a coger esto para tener un poquito más de daño con el nuevo mecha y vamos a ver si... Bueno, ya queda nada, un, un 5%. Oh, mira qué rico. Una copetilla. ¿Pero y esos terminales de dónde ha salido? Me cago en todo. A ver, ah, me falta uno más. Este de aquí tiene sentido, aunque ya tengo a Utah, así que no tendría sentido ponerme más. Este lo voy a coger para tener más... Ah mira, también está usando el nuevo mecha, así que... Esto estará interesante. Vale, vamos a matar los botsitos estos. Bueno, ¿Dónde está el otro bochito? Seguramente este... Ah mira, ahí está. Bueno, ahora hay que pensar eh, dónde okay, hay tropa aquí atrás, sería importante ir a cogerlo, y vamos a ir a cogerlo. Vale, ahora nos transformaremos en el nuevo mecha y a ver qué sucede. Vamos a luchar un poquito más por aquí, aunque ya estamos bastante bien servidos pero siempre es mejor acabar de lootearlo todo o intentar lootear lo máximo posible porque luego nos veremos teniendo en cuenta que seguramente no haya mucha gente en esta partida estamos seguramente yo y el otro chico pero bueno así nos da tiempo para probar el nuevo mecha como veis esto es lo que hay coge las cosas esas con las dos manos que está guay y nuestro movimiento tipo trío cuando se mueve así en todo momento, ¿eh? no da pasitos como trío y luego hace esto porque que da un par de pasos y luego se pone como en modo, en modo tanque de guerra ahí automáticamente este ya va directamente como si fuesen patines y luego tenemos este, sería este, el salto si lo mantenemos pulsado, vamos hacia adelante como si fuese Doomlight y luego podemos hacer la combinación de esto más esto y nos da una especie de mini boost como si fuésemos Neutron ese, ese mini boost que hace Neutron cuando recién le das el primer tiro Mira ese ese de verdad también entonces no soy el único, ni el otro, el único. Vale, está rico, Eso está bien. Deberíamos ir en Sunset, seguramente ahí haya gente. Y nos han dado el Core 1 y la Mediator. Mm, la Mediator prefiero no. Vale, ¿qué tenemos? Eh, no tenemos arma contra. Vale, sí, vamos a coger la Mediator porque no tengo armas contra mechas. <risa> Voy a, voy a quitarme la flame. Aquí tenemos la Q. Que si le damos una sola vez. Pues la verdad es que se mueve bastante rápido. Esto de aquí nos ayudaría a, a movernos por el mapa. Y si nos disparan. Tenemos un módulo. Que nos a seguir hasta un 40% más, más, más rápido. Y nada. Aquí tenemos más o menos lo que, lo que nos viene de base. Que es esto de aquí. Nos da un 35% más de... Como que de daño de área. No sé si lo entendéis. La, de la arma primaria... Pues, ocupa un poco más de espacio. Y por lo tanto podemos acertar más los golpes. Y creo que es uno de los módulos... Eh, al menos de momento... Que yo haya sido que es imprescindible. Como veis, su ataque principal es como el de, el de Neutron Y sabéis, yo creo que, te, que tiene algunos problemas de como Michael cuando recién lo sacaron. Creo que tiene problemas a la hora de acertar algunos golpes que se quedan como en el aire y no, o sea, te impactan pero no no te hacen daño. Cuando hablo de enemigos digo. ¿eh? Pues eso es lo que yo siento. No estoy seguro. O sea, se supone que es un poco más ancho el área de, de daño de la bala, Pero yo siento que a veces doy, doy golpes que no que no se suman, por así decir, ¿sabes? Vale, vamos a lootear un poquito más, y nos han dado el Core 1, que a ver, Core 1, ¿para qué nos servía? Nos dan un 10% más de daño cuando nos cambiamos eh, a modo tanque, por así decir, aquí lo llaman modo blaster, y un 15% más de movilidad en el dash después de transformarnos en humanos, o sea que si yo hago esto y luego hago esto, se supone que mi dash es más rápido. Lo malo que el dash no lo podemos hacer mientras disparamos. Claro, eso al menos yo siento que es una cagada. Pero claro, ya sería muy neutro estar eso. <risa> vale, me voy a cambiar este por este. Prefiero quedarme con lo que tengo. No. Y vámonos. Podríamos subir hasta aquí arriba, la verdad. Pero mira, el Sam el Sam y el otra persona, hay, hay otra persona que hace verdad, el, el sube, ese, creo. Vale, mira, el Sam G4 acaba de matar a no sé quién, Dal Jacob. A ver, bueno, ese es un pochito. Vale, la cosa es que nos podríamos subir aquí, aquí o allí. A ver, de movilidad sí que va rápida esta vaina, ¿eh? vamos a lootear bien, porque la verdad es que esta meca no se me da para nada, para nada bien. Así nos he enseñado el arma secundaria. El clic derecho es esto, tira como una especie de... Como Michael, que tira varios, varias dagas juntas, pues te tira varios blasters o pequeñas... Como si fuese una escopeta pues tira un, una especie de carga de varias balas condensadas a un solo espacio y claro, luego nos da esa especie como de, de impulso trasero claro, se puede usar para moverse, no sé yo, pero bueno ya se irá viendo conforme vayamos avanzando y aprendiendo del nuevo mecha este deberíamos subirnos ahí arriba, sería nuestro lugar perfecto para intentar más que todo visualizar a los enemigos donde puedan estar también estoy en medio de, de todo el mundo y no es buena idea esto, pero bueno una cosa que hay que tener en cuenta es que una vez nos pongamos a, a recargar será momento de pasar a modo cañón pues para aprovechar el momento y hacer daño. Lo que no me gusta es que a veces te, te toca atacar a los bolsitos, sí o sí. Y eso, pues te puede penalizar. Porque pueden descubrir tu posición y todo eso. Lo estaba usando con, con la pasiva de Juton. Pero no. Sentí que no, no hacía demasiado daño como para seguir llevándola. Estamos ya bien posicionados. Habrá que ver por dónde viene la gente. para lo... ¡No mames! El problema de esto. Es que hay otro, hay, otro, hay otro enemigo en la partida que tiene este mismo meca. Es una persona de verdad, no creo, ¿no? Oh, sí. es una persona de verdad. ¿Qué? ¿Qué ¡Ah, pues sí! ¿Lo vivir? eh. Hey. también es de verdad. Bien, bien. Vale, la pregunta es: ¿dónde ha ido el Skyler. Los enemigos no eran, la verdad, que de un nivel elevado, pero todavía nos falta otro enemigo. Hay que ir con cuidado porque falta otro de estos, de Pulsar. Falta un Pulsar de verdad. Vale, ahí está el otro pendejo. Me cago en su puta. Vale, estoy entre dos enemigos. Vale, va, va, va es hora de rusher. Mierda. Joder, qué pesado el tío. Hostia, hostia la zona. Vale, cuidado, me voy a follar. Vale, vamos a esperar aquí un momento. No tienen que mover ellos. Hostia, me estás haciendo buena presión, eh. El tío ese. ¡Ay, puto! No mames. Eh, tío, se han puesto de acuerdo para joderme a mí. Toma, cabrón. mi momento, ¿eh? ¿Se han matado en serio? Vale, pues nada, queda una persona de verdad, ¿eh? creo que queda uno de verdad vale, está ahí no, puedo. Wow. ¿Qué? ¿Se fue de la partida? ¿En serio? ¿Qué clase de rata de cloaca era esa? Madre mía, Willy. Bueno, este es el nuevo meca, chavales. No tengo muchas palabras. De momento es una toma de contacto. Tengo que aprender a jugarlo mejor. Tengo que desbloquear los demás módulos. Hay que ver qué mismo se puede hacer, qué mismo puedo mejorar. Pero bueno, es como todo al final. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros y nos vemos en la próxima. Cuidados mucho. Besitos en la cuca.